La presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a descubrir... Este... Es el amanecer de un día agitado. Tras 12 años ininterrumpidos de gobierno de un signo político, Argentina tiene alternancia. Se va Cristina Fernández de Kirchner y con ella, el kirchnerismo que gobernó tras superar la crisis social y económica heredada en 2003. La reactivación económica, el restablecimiento de derechos sociales y laborales y un mayor acceso al consumo fueron las columnas de un modelo que se quedó sin resto, con una economía sin buenas noticias y la percepción de un deterioro institucional creciente. Este cambio institucional tiene muchísimas, muchísimas cosas para destacar. Lo primero, que sea una sucesión institucional, que se haga en el marco de las urnas y sobre todo que se haga en el cambio de un partido a otro partido distinto, del oficialismo a la oposición. Supuestamente existe un cambio ideológico, yo no soy del todo convencido de que se pueda marcar que pasamos de un gobierno de izquierda, porque no creo que el kirchnerismo haya sido un gobierno de izquierda, creo que ha tenido algunos rasgos de izquierda, pero en la cuestión económica, en muchísimas cuestiones sociales ha sido un gobierno muy conservador y supuestamente pasamos a un gobierno de derecha o de centro derecha y yo creo que en algunos casos eh, Mauricio Macri podría ser definido de esta manera, pero en otros no. Yo creo que hay algunas no, cosas que se hicieron bien, entre en, hay muchas otras que se, se, se, se hicieron muy mal y algunas la de las cosas la que de fondo eran buenas decisiones, lamentablemente, por la forma que se hicieron mal. De, de Cristina, de una plaza colmada, de una presidenta que despida con la, la plaza llena. Gracias llena, por tanta feliz. felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. La sensación es que el macrismo viene a aplicar un programa económico que tiene muchas o algunas diferencias importantes con, con el programa kirchnerista. Básicamente la voluntad de reinsertar a Argentina en los mercados financieros internacionales, algo de lo cual el país, un poco por la situación heredada del default y un poco por voluntad propia, estaba a eh, un costado, estaba fuera. Eh, ahora que va Hoy me han elegido ser presidente de la nación. Este gobierno va a combatir la corrupción. Creo que fue un discurso en Madrid y hacia el futuro, que comparase Cristo con el discurso, el primer discurso de Néstor Kirchner, cuando él la estudió la corrupción, y había dado, había dado al menos cinco datos en este discurso, mientras que, que Macri nos dio solo uno. y los amo cada uno de ustedes y por ustedes y con ustedes vamos a construir la Argentina que soñamos gracias gracias entonces allí en el Palacio San martín en la Cancillería eh, recién el saludo de las delegaciones extranjeras y Mauricio Macri llega a la presidencia de la mano de Cambiemos, una alianza de partidos donde se destaca el PRO, el primer partido político argentino creado en el siglo XXI. Con estilo propio, el PRO se basa en la incorporación a la política de hombres y mujeres de la actividad privada. Gobernar con eficiencia es su promesa, pragmatismo antes que ideología su fórmula. Mauricio Macri, hijo de un importante empresario argentino, tuvo que convencer a la sociedad de que no le venía a quitar derechos. Las expectativas que acompañan su llegada, se sabe siempre en Argentina, no resultan un cheque en blanco.